Pues un poco la línea como la ha dibujado ¿no? David Cano en su, su presentación, o sea, realmente ahora eh, estamos en un punto de inflexión, en un cambio eh, en el que bueno, pues eh, las presiones, debido al conflicto geopolítico que tenemos, esta invasión de, de Rusia, en el cual pues, eh, las presiones inflacionistas siguen en aumento por esta presión en el precio del crudo y el precio del gas, y de, eh, los bancos centrales tienen una labor todavía más difícil en cuanto a la implementación de la normalización de sus políticas monetarias. Eh... En la Reserva Federal, próximamente, se, ya dijo Powell que se descuenta una subida de tipos de en torno a 25 puntos básicos, no 50, no tan agresivo, porque tienen que ver un poco que eh, esa subida de tipos no dañe al crecimiento económico y no se aboque a una estamplación, es decir, subida de, de precios sin crecimiento económico. ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos en una época de alta volatilidad, de alta incertidumbre y bueno, pues un poco el panorama algo más cambiante que al inicio de año cuando se descontaba un crecimiento económico en torno al 5% a nivel global. Seguramente que eso es crecimiento económico con todo lo que está pasando y eh, se revisará a la baja. ¿no? Entonces, bueno, momento de incertidumbre, de punto de inflexión, de estar pendiente de mercados, eh, viendo cómo se desarrolla todo y manteniendo la calma.